<tose> <coughs> um, bienvenido a todos en este video nuevo. Eh, vamos a estar jugando el FNAF de Roblox. Vamos a estar aquí. Esta es la noche, bueno, así que no me tengo que preocupar de nada. ¿Podría ser esto? No, no sé, pues. No se puede Bueno No se me ha gastado mucho la batería Potencia 87% No se ha salido ningún animatrónico Foxy sigue ahí Creo que esta noche la vamos a pasar reírse Una M Todo bien Todo bien Ok esta noche es normal esta noche la más todas. rules for safety go rum go gel go scream go book on floor, stay close to mom mom, mom what the dodge do, freddy no toques a freddy eh, ahí no tengo que seguir y eh, bueno vamos a ver qué más decía eh, sal de la oscuridad creo que dice ahí sal antes de la oscuridad ah como que salgas antes de que oscurezca no corras eh, no sé qué dice aquí no no te asustes creo que dice no sé scream no ensucies no sé si el piso no sé no decir la eh... aquí no, no sé qué dice okay a ver si las cámaras y todo a ver, qué más decir las cámaras. Quita la foto de Freddy que no se puede con la nariz porque es una cámara. Todo está grabando. Aquí mira, grabando 3 AM y vamos a 77%. Está todo, todo bien, todo bien. Todo chido. Pum... Pum... Pum... Pum... Pum... Pum... Ok... Los motónicos no se han movido... Todo bien... Todo chido... Hasta ahora no nos vamos a asustar para nada... Lo que tengo de tener un... AIN... Yo creo... Para las noches siguientes porque... Las noches siguientes seguro lo que va a pasar es que tengo que venir rápidamente acá, mirar... Y ahí uno cerra la puerta de toda la ciudad... Y a veces no lo hago bien porque o estoy en otro lado o no sé, no me llega el mouse. Que estos son juegos de terror, así que no me gustan mucho estos juegos. Hay personas que lo hacen así. Miren, salen, miren. Okay. Todo chido, todo bien, estamos todos bien, todo perfecto. 4M pasamos la noche facilísimo. G-Bros, eh, Checa, Freddy, nadie se está moviendo. Así que todo bien. No voy a intentar leer esto. <coughs> Yo creo que aquí no le cierres la puerta a tu mamá. No que a Freddy. De aquí no sé qué dice, no hit. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, se Escuché unos pasos. Alguien se movió. Alguien se movió. A ver tú, no malistes que se va a acabar noche, así que no hay problema. Fred. Bonnie, yo puedo entrar aquí por puertas seguras y no me va a pasar nada. Así que Bonnie, Bonnie, que Freddy, dice. Bonnie. Ok, ¿dónde está Bonnie? Bonnie, ¿Dónde estás? No sé dónde está Bonnie. No sé qué... qué cortes. Ok. Se movió chica. Oh, oh, oh. ¿Dónde está chica? Chica, ¿dónde estás? está. En, ah, aquí está. En las la cocina En los baños. Ok, todo bien. Freddy, por favor, tú no te muevas. Come on, come on, come on. Vamos. Por favor. a esperar Y vamos a venir por acá Por ahí si no hay Vamos Bien ahí Puedes relajarte ahora <ríe> Bueno Noche 2 Noche 1 de la pasado Noche 2 Vamos a arrullar todo Botones de, pre de prensa. 5 noches en fridish Come on. Ok, ahora tenemos un poquito más de cuidado porque sé que se van a mover. <risa> un hasta... okay. ok, no sé, hasta las 1 ya comienzan a moverse. En la noche 4 ya están, entonces te... ningún hombre en la cámara ya se movió. ¿no? No se ha movido hasta ahora. Se está acabando la batería rapidísimo. Ok, no se ha movido ninguno. Ok. Oh. ¿cómo? ¿Cómo? ¿dónde estás? Acá estás, acá estás. No hay problema, no hay problema. Si tú estás acá, no significa que estés cerca de mí. Esto ahí Ok. ¿Cómo es el.? Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está cerca. Chica, tú también te moviste. ¿Dónde estás? ¿Estás en la vacina? Sigues sí acá, no, sigues acá todavía. Okay. No hay necesidad de cerrar las puertas porque ya tienen un mínimo de delay que dura mucho, un minuto más o menos. Ok, ya se movió. Estás acá, estás llegando. Pero no has llegado, cuando llegues acá cierro la puerta. Ok, chica, sigue en la cocina. Ok, no, ya no está en la cocina. ¿Estará acá, chica? Está acá, chica. Ok, se fue para allá, vamos. Pero chica, ahora ¿dónde está? Chica está acá otra vez, ok. Foxy ya me está mirando, no me gusta esto. Freddy, tú nunca te mueves, así que. Venga, venga. ¿Dónde estás, chica? ¿Estás acá? ¿Otra vez? Sí, estás acá. Ok, bueno, y tú dónde estás ahora. Bueno, estás aquí, pero hay que ver dónde estarás. Pues ya aquí. Foxy, tú no te muevas, por favor, que es el que más miedo me da. Tú solo te mueves de ahí para acá y las plantas acá. Ok. Ok. Oh. Oh, no se lo podía ver. Oh. Esto es malo, muy malo. ...que chica va a venir, así que voy a cerrar la puerta y así ya. Que no quiero estar... Eh, ...perdiendo. No quiero sufrir. ¡Ay, Freddy! ¿Ya te fuiste, Bonnie? ¿Dónde estás? Joder. ¿Qué es ese sonido? ¡Qué es ese sonido! ¡Eh! Nido Fuxiato bien, no me gusta esto. Y Bonnie, ¿dónde carajo está? Acá, no, otra vez. ¿Qué te pasa cada vez que te veo? La chica cato. son las 3 AM, ni me veo sobrevivo. Voy a abrir esta puerta porque no quiero bastante éxito que okay, tú otra vez viniste por acá, no importa. Chica, ¿dónde estás? Que okay, acá está la otra parte. Eh, no sé dónde está esa chica. No está acá definitivamente. Vamos a ver aquí. Mala suerte. Mala suerte, Foxy. No, Juega sí. ¿Dónde están todos? Chica, ¿tú estás acá? ¿Dónde estás, chica? ¿Dónde tú estás acá? Chica. Uy. Chica está acá. quiero que abriré la puerta de acá. primera de... Si no están. Ok, está aquí, pero no ha llegado, ok. Vamos a abrir la puerta más que está un ratito. Esperemos que no se mueva, si se mueve y lo veo acá Está acá está acá Pero ya, ya, todo el mundo mira, me alcanza la batería de, de, de sobra Unos minutos nada más faltan Creo Chica dime que te, te fuiste, por favor ¿Que te fuiste? Uy, oh, otra vez, oh, ¿por ¿pues qué quién es? ¿Dónde estás, Bonnie? Bonnie, por favor, ¿dónde estás? ¿Podrían decir dónde están? Que me tienen con el ¿Qué esperan? ¡No! 5% Por favor, llega la batería Batería ¡Uh! ¡Ay! Sí, llegué Vámonos, pibe Puedes relajarte ahora Ahora Vamos a ver Pues Falta la noche 3. Ahora, una uh, noche, es para la noche 4. Cater Left Nuff 2 que no he jugado. Nuff 3, y acá está Dimetonic Factory. Lo que no me gusta es eh, esta, Angler. Terrorismo de ¿sí? no, tampoco me gusta. Por cierto, este juego se lo voy a dejar en la descripción. Solo voy a jugar en el primer Snuff, no quiero jugar más Snuff me da mucho miedo los endaf la y porque duran mucho ay no, ya sí silencio antes de que comienzas a hablar, mejor te lo silencio de silencio que okay, ahorita está todo normal ¿no? todo bien yo creo que si sí, llego hasta otra noche de esta manera la otra noche la hice bien cuando diga pasos voy a comenzar a ver las cámaras muy rápidamente okay. a las 1 comenzarán a atacar creo que, oh Bonnie, ¿por qué...? Uh. ¿Dónde estás. Acá estás. Estás en piezas y, y servicios. Vamos. Ok, vamos a ver si Bonnie no comienza a molestar. Porque va a estar molestando a Bonnie un poco. Ok, chica, ya se movió. Estás acá, chica. Pero no importa. Bonnie, contale que tú no te muevas Steven. No, ¿por qué? Es que me miras. Que Bonnie está acá. Mira, cuando este salga de una cero a la puerta y veo la cámara donde va corriendo, porque es una forma que yo me he hecho. Es una forma porque, miren, mientras si no vea la cámara aquí, él no va a venir. Así de is, Se puede vencer a el Bonnie. Bonnie, qué Bonnie. Estuvo ah, otra vez acá. Están se mueven solo para asustarme un poco, miren, porque me miran la cámara. Saben que estoy yo ahí. ¿Por qué hace Bonnie mirando la cámara, eh? Ok Ok, tú bonitas otra vez acá Me sirve Tú ya estás saliendo, no importa Para la lógica de eso que he dicho, funciona todavía Ok, con Que no venga rápidamente A todos ya como loco Estoy Ok, eso no es una bueno, creo Ok, creo que voy a cerrar la puerta no, donde ya, ya. Oh, oh, oh, oh, oh, ¿Por qué, por qué están en esos sonidos? No me gustan esos sonidos todavía Todavía no me gustan esos sonidos que eh, hacen? Por favor, dejarían hacer bulla ¿Por qué es que me están asaltando? Uf. <risa> Ay, no, Brice, se movió también, ¿cómo? ¿Cómo es eso? <risa> Ay, ay, ay, ay, me asusté horrible Pensé que era por acá No, mala suerte Foxy Qué pena, Foxy ¿Ya te fuiste, Foxy? Porque Freddy se movió? Freddy no se tiene que mover Yo también no se tiene que mover Voy a ver la cámara de aquí porque no, no sé, de nada me aparece Freddy, no. No hay nadie. Oh, acá está chica. Yo me la voy a ver aquí en la ventana. Voy a cerrar la puerta porque yo creo que se alcanza mi 54%, 54 hasta las 6 a.m. ¿Qué hace es ese sonido, Freddy? O sé sea, que eres estuvo Freddy? Acá está tu money aquí, entonces ya puedo abrir la puerta, ¿no? Por favor, Foxy. Todo nada, ya está te... cerpadísimo. Serpadísimo. Cuando vea que vengas Pony te cierra la puerta. ¿Y ya vienes. Debes estar acá, ¿no? Ok, no. Estás acá. ¿Dónde estás? Voy a cerrar la puerta porque sé que en cualquier momento me puede venir el, el Foxy. Así que no, no voy a estar confiándome mucho. Aunque okay, 4 M35% no alcanzo. Definitivamente no alcanzo esta vez. Ok, no viene. Oh, wow, wow, wow. ¿Por qué paso? Ah, chica está acá, pero... Está en la parte de aquí. Más acá. Está mirando la cámara. Está mirando a la nada. Porque acá está la cámara. Ah, oh, bueno, chica. Yo creo que no alcanzo. No alcanzo ni en pedo. Voy a perder esto. Bueno, y estás acá. ¿Qué ah, ¿Qué pasó? Escuchando las campanas de Freddy. Escuchando la campana de Freddy. Creo que ya morí. Chica sal de ahí, por favor, voy a abrir la puerta un poquito. Chicos, están aportados acá, por acá creo. Que ahorraré un poquito de energía. Ya perdí. Ay, bueno. Llego No creo no Llego. Oh, oh my god Llegué sí. En tus caras Voy a relajarte ahora como que ahora? Yo me relajo de ella No sabía Pero yo tenía todo preparado No cuatro, No me gusta no, Creo que lo dejaré hasta aquí Bueno Espero que les guste el video Y bueno Den like Adiós